¡Ha llegado la caballería! ¿Qué pasa? ¿Nos ha alcanzado algo? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos escapen! ¿Has visto eso? No son tan duros. Están usando las exclusas de nuestras lanchas salvavidas para comprar su nave de abordaje. Nosotros salimos y ellos entran muy listos ellos. ¡Vienen otros! ¡Calocera! ¡Me voy, tío! Tripulación y personal de operaciones encubiertas 1 a 4. Presente de inmediato a los puestos de evacuación. Naciones encubiertas nueve a doce a los puestos de evacuación ya. Buenos oh, días mío un saludo. Mira cómo vuelan! Yo lo veo primero. ¿Alguien lo ve? en el embarcadero encima de nosotros. chicos! ¡Eh! Hey. ¡Yo lo vi primero! ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Cómo quema! Arresto de la tripulación y personal de operaciones a las lanchas salvavidas. Retírense a los puestos de evacuación. Vais a morir todos. Me alegra. Equipos de combate alfa a noviembre a los puestos de evacuación más cercanos. <small> I'm <noise> hurting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 Todo el personal de combate, retírense a la tercera posición defensiva. Parece que el pacto quería pillarte desprevenido. Equipos de combate en cubiertas 7 y 8, a la segunda posición defensiva. Hay graves daños en la superestructura. No sé cuánto más aguantará el álbum. graves daños en la superestructura no sé cuánto más aguantará el auto Lancha vida rápido sube a bordo antes de que despegue. Equipo de combate de reserva encubierta 5-9, a la segunda posición defensiva. Oh no. ¿Jefe? ¿Jefe, me oyes? Por fin. ¿Estás bien?